Y si tú no quieres tener unos dientes como tu primo Pues no te olvides de cepillártelo Tres veces al día Y también al despertar Así que creo que serían cuatro Así recuerdo me lo enseñó mi profesor Wilmer Chávez de la Salle. Un saludo para él, para todos ustedes, que se cuiden mucho, que se porten bien, que se laven los dientes y ¡chao, chao!